Buenas tardes, eh, mi nombre es David Debrot. Eh, como ya señalaron, eh, soy director del Instituto de Economía Política de la Universidad Abierta de Recoleta y en esta ocasión eh, voy a moderar este interesante panel eh, que lleva por título No al TPP 11: Miradas Críticas desde el Mundo Académico, Social y Sindical Latinoamericano. Eh, enmarcado en un proceso que está viviendo nuestro país bien complejo, porque en los próximos días probablemente va a estar en votación, en la, en la parte final ya de, de este trámite, esta, este acuerdo mal llamado de libre comercio, eh, y al cual eh, vamos a escuchar cuáles son las críticas que hay desde distintas visiones. Esta actividad está organizada por la Universidad Abierta de Recoleta eh, a través de ese Instituto de Economía Política. Eh, decir algunas cosas breves de introducción. Primero, que este Instituto de Economía Política eh, fue recientemente inaugurado en mayo del 2022 y busca contribuir a llenar un vacío de opinión y de quehacer crítico en materia económica en Chile. ¿ya? En tanto, la Universidad Abierta de Recoleta es una iniciativa de democratización del conocimiento que como parte del ecosistema de innovación social de la Municipalidad de Recoleta, en la región metropolitana en Chile, trabaja desde el año 2018 por la desmercantilización de la educación y su inclusión a lo largo de la vida. En este panel vamos a tener la participación de seis... Eh, expositores, cada uno va a tener eh, cinco minutos para exponer, luego va a haber una ronda de preguntas a través de, de redes sociales. Eh, les pedimos que vayan, eh, yo, yo les voy a avisar cuando tengan cuatro minutos, por lo tanto, ahí, ahí va a haber que acotar bastante las la intervenciones. Eh, las preguntas, como dije, pueden realizarse al final de la ronda de exposiciones a través de las redes sociales que están que está transmitiendo, que son Twitter, Facebook, Instagram y YouTube de la Universidad Abierta Recoleta. Y por último, decir que este video va a quedar disponible en el canal de YouTube de la Universidad Abierta de Recoleta. Eh, los expositores en esta oportunidad son, eh, en primer lugar, Daniel Jadwe, alcalde de la Municipalidad de Recoleta, Chile, de formación arquitecto y sociólogo y con una vasta experiencia y trayectoria política eh, en la izquierda chilena y latinoamericana. En segundo lugar, eh, Luciana Giotto, coordinadora de la Plataforma América Latina Mejor Sin TLC de Argentina, eh, ella es investigadora del CONICET de Argentina y profesora de la, del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad Nacional de San Martín, eh, profesora de Economía Política Internacional y colaboradora del Transnational Institute, (TNI). En tercer lugar nos acompaña Alberto Arroyo, académico de la Universidad Autónoma Metropolitana, sede Iztapalapa de México. Eh, Alberto tiene una larga trayectoria en estudios de ciencias sociales, sociología y filosofía, y se ha dedicado en los últimos años a investigar sobre los tratados de libre comercio y de inversiones de México y América Latina, análisis de coyuntura y movimientos sociales. Eh, a continuación, Horacio Fuentes él es consejero nacional de la Central Unitaria de Trabajadores de la CUT de Chile y presidente, presidente de la Confederación de Trabajadores Metalúrgicos. ¿ya? Participa también eh, en la coordinación del de movimiento No Más afp en Chile, de los, de los sistemas de pensiones privados, de capitalización individual, y es presidente del, del sindicato PROACER. Como quinta expositora, eh, nos acompaña Lucía Sepúlveda, ella es vocera de Chile Mejor Sin TLC, es periodista, integrante del movimiento por el agua y los territorios y encargada del área de semillas y transgénicos en la red de acción en plaguicidas eh, de Chile. Y por último, eh, nos acompaña José Pérez de Belli, el expresidente nacional de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, la NEF, eh, es dirigente sindical de la Asociación Nacional de la Dirección General de Aeronáutica Civil y consejero de la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT, de Chile. Entonces, eh, sin más preámbulos, vamos a, a darle la palabra a Daniel Jadwe para que haga su intervención eh, a partir de ahora. Y les pido que cierren los, los demás micrófonos, por favor. Bueno. Yo voy a partir de esta eh, exposición primero dándole la bienvenida y agradeciéndole a todas y a todos ustedes la presencia aquí, que hayan aceptado esta invitación para discutir un tema eh, tan relevante para el futuro de nuestro país. ¿no? Eh, yo, eh, desde mi posición, eh, voy a tratar de eh, primero solo poner los temas que son más políticos, ¿no?, eh, porque creo que hoy día estamos en un escenario tremendamente complejo en lo político, sobre todo después de lo ocurrido el 4 de septiembre, eh, en donde eh, la misma decisión que se había tomado antes era de dilatar la discusión del PPP-11 eh, hasta que no estuviera la nueva constitución ya vigente, lo que nos hubiera permitido dar esta discusión en un escenario completamente distinto eh, hoy día se revierte, eh, y a pesar de que seguimos estando en medio de la discusión constitucional, eh, un sector de quienes están hoy día en el gobierno eh, ¿no? eh, decide torcer la mano eh, a la democracia, que eligió una coalición que no tenía al TPP-11 eh, dentro de su programa, eh, y que dentro del programa, que la gente votó mayoritariamente, eh, se dice claramente, que no se va a aprobar ningún nuevo tratado comercial sin la participación de la ciudadanía y sin que esta sea una discusión que provenga desde la base. ¿no? Eh, y más allá de que ese es el programa que fue eh, apoyado y que fue votado mayoritariamente por la ciudadanía, hoy día hay un cambio de escenario y en donde esto eh, se impulsa desde el gobierno. Y digo se impulsa desde el gobierno eh, porque es en la entrada de los nuevos ministros eh, eh, los que ponen sobre la mesa eh, esta discusión eh, sin que no se haya discutido nunca en la coalición eh, de gobierno la posibilidad de avanzar eh, en esta dirección, sobre todo porque eh, todo el Frente Amplio ya manifestó una posición contraria eh, a avanzar en el TPP-11, tanto en la Cámara de Diputados como eh, en la eh, conformación del programa de gobierno que se ha dicho, tanto en la primaria como en el... Programa de gobierno definitivo. Eh, y digo esto porque eh, finalmente hoy día la responsabilidad recae en el presidente de la República. Y lo que pase con el TPP-11 será exclusivamente responsabilidad del presidente de la República, porque en un escenario como el actual, en donde algunos de sus ministros se salen eh, del marco eh, que, eh, que dio origen a este gobierno, ¿no? y empiezan a correr con una eh, iniciativa política es propia, que no pertenece al mandatario, que no pertenece al programa de la coalición de gobierno el único que puede detener eh, la aprobación eh, del TPP-11 es eh, el presidente de la República. Y por lo tanto, eh, a buen entendedor, pocas palabras. Si el presidente quiere que se apruebe el TPP, el TPP se va a aprobar. Y si el presidente no quiere que se apruebe el TPP eh, y eh, opta por eh, respetar lo comprometido en el programa, el TPP-11 ni siquiera se va a poder discutir. Eh, por lo tanto, creo que estamos todavía a tiempo eh, para hacer un llamado eh, al Presidente de la República. Hoy día el Consejo Municipal de Recoleta ha aprobado una declaración en contra del TPP-11 y pidiéndole expresamente al Presidente de la República que eh, retire este desde el Senado para evitar su discusión. ¿no? Eh, y por lo tanto, yo junto con darle eh, la bienvenida a todos eh, y todas, eh, y hacer un llamado a los consejos municipales de todo el país a que empiecen también a sacar resoluciones pidiéndole al mandatario que eh, lo retire. ¿no? Eh, les doy las gracias por estar acá eh, y los invito a iniciar esta discusión dejándole la palabra a las y los especialistas. Muchas gracias Daniel. Eh, antes entonces, a continuación a Luciana Giotto eh, por los próximos cinco minutos. Gracias, David. Gracias a, a todos. Un, un placer estar acá y, en primer lugar, expresar la preocupación gigante desde la Argentina, eh, pero no solamente desde la Argentina, desde toda América Latina, mirando Chile en este momento, mirando en realidad con mucha preocupación, porque habíamos apoyado fuertemente eh, el levantamiento, ese Chile despertó que fue tan inspirador para el resto del continente y que puso en jaque justamente la aprobación de un Tratado de Libre Comercio. Vimos cómo en el centro de las protestas estaba el TPP-11. Vimos por las calles de Santiago de Chile las pintadas con el no al TPP-11 como un punto central que el movimiento social chileno tomó para entender que era uno de los elementos que venía por lo que queda de los espacios públicos y, y venía justamente este tratado a dar mayor poder a las corporaciones transnacionales. Por eso sorprende, uno podría decir, vamos a plantearlo de una manera sorprende, que sea en este gobierno algo que Piñera, el el expresidente Sebastián Piñera no logró hacer, parece que lo estaría logrando el gobierno de Gabriel Boric, que es volver a poner en discusión en el Senado el TPP-11, lo cual también sorprende porque este es el gobierno de los que más saben sobre el tratado. Eso es lo que más sorprende y más eh, rabia quizás da ver cómo este gobierno está eh, plagado de gente que conoce perfectamente los efectos y se ha manifestado desde el propio presidente para abajo con respecto a los efectos negativos de tratado. Solamente citar dos, dos, eh, dos citas, por ejemplo, Carlos Figueroa, asesor de la presidencia, planteaba cuando era vocero de, de la campaña contra los tratados de libre comercio que, el TPP-11 perjudicaría a las naciones en vía de desarrollo como Chile en áreas como ambiente y derechos digitales, por ejemplo. El mismo subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, José Miguel Ahumada, en 2021 planteaba que no es correcto que se vaya a reactivar la economía con el TPP-11, porque los accesos a mercados van a ser mínimos en tanto que ya tenemos acuerdos con cada uno de los miembros del tratado. O sea que estamos hablando de un gobierno que sabe perfectamente qué es el TPP-11. Sin embargo... Sin embargo, y lo que sigue siendo hoy muy preocupante, es que además nos quieran explicar que con esta idea de las side letters, es decir, las cartas anexas, que ha tomado presencia este debate sobre las cartas anexas estas últimas semanas en los medios de comunicación chilenos, nos dicen que estas cartas anexas que se agregarían al TPP tal cual existen, modificaría, parece, de algún modo, vuelvo a decir, parece, modificaría positivamente... El contenido del tratado, a lo cual nosotros desde comprender lo que es un tratado de libre comercio en su totalidad, en su integralidad, estamos hablando de un tratado que tiene 30 capítulos, tiene 30 capítulos de los cuales uno es el capítulo que el gobierno está poniendo en cuestión, que es el capítulo de inversiones, que sin duda es un capítulo importantísimo en el tratado, sin duda lo es, podríamos decir que es el corazón del tratado. Pero el mecanismo, de el mecanismo de solución de controversias inversor-estado, conocido como ISDS, por su sigla en inglés, es un mecanismo que el gobierno está poniendo en la, en, la, en la mira en este debate, diciendo que generando cartas adjuntas, estas side letters, con otros países, como ya hizo Nueva Zelanda con algunos de los países del TPP-11, eso resolvería todo el problema del tratado. Y esto no es así. Quiero traer dos argumentos en los minutos que me quedan sobre esto. El primero es, ¿qué pasa con estas cartas adjuntas? Técnicamente, están en debate a nivel internacional. No hay una persona a nivel eh, académico que pueda sostener que las cartas adjuntas sean realmente un elemento para modificar sustancialmente un tratado de libre comercio. Veamos el caso de Nueva Zelanda, ya que el gobierno se ha llenado eh, le, le, los, los bolsillos diciendo que el caso de Nueva Zelanda es el que hay que copiar. Uno Nueva Zelanda ya tenía tratados bilaterales de inversión antes del tratado de, TPP-11 con los países con los que firmó cartas, que no es con todo, firmó con Perú, con Brunei, con Australia, Malasia y Vietnam. Por ejemplo, países como Canadá no quieren firmar cartas adjuntas si y es probable que no firmen ninguna carta adjunta con Chile. Quiere decir que eso mantiene el mecanismo de solución de controversias con países como Canadá o Japón. Japón también se negó a firmar carta adjunta con Nueva Zelanda. Además, tenemos el problema de que, no habría problema para los inversores que Chile se salga de este mecanismo. Porque los, me los inversores tienen esto que en, en la jerga se conoce como treaty shopping, es decir, que los, inver los inversores salen a com de compras con los tratados y van a ver cuál es el, el tratado que más les conviene y es a través de ese mecanismo jurídico que presentan una demanda contra los estados. Y en tercer lugar, sobre las cartas adjuntas, otro problema que tiene es que, ¿qué pasa con los países que se sumen después? Recordemos que al TPP-11... Gran Bretaña, China, ya pidieron ser parte del TPP-11. Están con proceso de adhesión al TPP-11. Estamos hablando de dos gigantes. Gran Bretaña, en el sector de servicios, servicios financieros, por ejemplo, y China. ¿Y qué pasa si Estados Unidos se vuelve a, a sumar? Entonces ahí tenemos un problema, un problema grave. Y entonces el último elemento que quería traer es que tenemos la cuestión de que el tratado del TPP-11 con estos 30 capítulos, donde solamente un capítulo es del tema de inversiones, tiene este, eh, esta totalidad, esta integralidad, que hace que sea imposible mejorar y ponerle un maquillaje al TPP-11 para que quede eh, más bonito. Es imposible mejorar el TPP-11, por eso es que le pedimos al gobierno de Gabriel Boric que retire el tratamiento de este tratado del Senado. Muchas gracias. Gracias, Luciana. Eh, a continuación le doy entonces la palabra a Alberto Arroyo, eh, Muchas gracias, escucho. Luciana. Sí. Bueno, en los pocos minutos que tenemos, yo creo que es importante para muchos del público, los que estamos aquí lo conocemos, pero el público no sé qué tanto, eh, indicar qué son ustedes y qué no son los ustedes. Lo primero que hay que decir es que eh, digamos, los TLC no son un acuerdo simplemente para facilitar el intercambio de mercancías. El TLC es un marco legal internacional que vuelve constitucional prácticamente el esquema neoliberal. Eso es lo que es el TLC. Así nació y para eso nació. Eh, aún con los aspectos pendidos que, que tiene actualmente el TTP, ante la salida de Estados Unidos, sigue la presencia de una serie de temas que son eh, inaceptables para los que no somos neoliberales. Y eso creo que es muy importante tenerlo en cuenta. En realidad, los TLCs nacieron y son un seguro, un seguro político, un seguro económico de los grandes inversionistas extranjeros contra cualquier cambio de gobierno para cambiar a una orientación neoliberal este me parece que es el primer punto que hay que tener presente eh, además de que firmar el TTP para Chile es absolutamente irrelevante no sé para qué eh, tanta bronca y meterme en el Senado violar los acuerdos previos traicionar lo que ha planteado el presidente y meterlo cuando tiene tratados de libre comercio y tratados de inversión con todos los países que son parte del TTP no le aporta nada a los que están de acuerdo con esta lógica neoliberal porque ya tenía acuerdos con cada uno de los países eh, segundo eh, digamos aunque es cierto que Chile exporta más a Asia, a Asia perdón que al resto de continentes, en realidad, como decía, ya tiene tratados con todos los demás, entonces no, no, no, no, no tiene absolutamente ninguna relevancia para los neoliberales firmarlos. Y tercero, si fuera verdaderamente un instrumento para el bienestar, como promete, como dicen, como te llenan la boca, este, no se entiende que si es así después de que Chile es el primer país que inicie este modelo neoliberal, tenga el descontento social que generó la movilización de 2019. Si fuera tan maravilloso, no habría descontento. El tercer punto que quisiera tratar, eh, digamos, eh, más, es mucho más a los contenidos del mismo tratado, son absolutamente limitantes de todo el proyecto que planteó el presidente, ¿no? Eh, en fin, no, no, no me puedo extender en esto. Mete todavía más limitaciones a la soberanía que ya tenía con un montón de tratados. Chile es el país que más tratados de libre comercio e inversión tiene en América Latina. Porque este tratado tiene novedades frente a otros, no? Se mete con las semillas que supongo que Lucía Sepúlveda va a tratar más detenidamente esto, eh, te mete con un montón de temas que no tenían otros resultados. Es mucho más sañoso en materia de propiedad intelectual, con las patentes de las medicinas, que es un problema que explotó con la pandemia, y no garantiza de ninguna manera derechos laborales y ambientales, que incluso otros tratados tratan, dicen que le ponen ciertos límites para salvar los derechos laborales y ambientales, cosa que no logra. Entonces, este tratado es parte de lo peorcito del modelo neoliberal y un presidente que entra con una lógica gana, prometiendo una lógica no neoliberal, es el que en el fondo lo está impulsando, porque el no detenerlo es igual que impulsarlos. Gracias. Muchas gracias Alberto. Eh, hemos tenido primero una, una mirada desde el mundo académico, pero también militante, respecto de esta, de esta temática, y queremos abrir ahora un, una serie de, de exposiciones, <coughs> más desde la mirada de los movimientos sociales, y de las organizaciones sindicales. A continuación le doy la palabra a Horacio Fuentes eh, por los próximos cinco minutos. Bueno, eh, en primer lugar saludar a todas y a todos y fundamentalmente a, a toda la gente que hoy día de alguna u otra manera nos está mirando en esta situación y a, a agradecer, digamos, la iniciativa que ha tenido la Universidad Abierta y Recoleta para tratar, para tratar de estos temas tan importantes. Yo quiero decir que efectivamente nosotros los trabajadores y fundamentalmente los trabajadores asociados al tema, eh, al tema de la manufactura, es decir, la gente que toma la materia prima y la, y la transforma, hemos sido opositores desde un inicio a los tratados de libre, de, de, de, de libre comercio. Y en este, en, en, este, en este momento, ¿no es cierto?, Chile tiene 26 en el tratado de libre comercio. La pregunta del millón es sobre qué base y qué ha aportado desde el punto de vista del desarrollo industrial a nuestro país fundamentalmente, ¿no es cierto?, los tratados de libre comercio. Yo diría que nada. La quimera que se nos vende, que efectivamente, ¿no es cierto?, todas nuestras industrias y toda nuestra manufactura, hoy día, tenía, tiene no es cierto? si tiene un mercado de 17 millones, hoy día, con los chinos, iba a tener mil millones, con un tratado de libre comercio. El problema está en que, por lo tanto, podíamos vender esos productos, las empresas podían desarrollar y vender esos productos, eh, fundamentalmente, a este mercado muy grande, ¿no?, el problema está en que nadie le preguntó, a los chinos si los iban a comprar los clavos o la mercadería que producíamos acá. Al, al, al final terminamos terminamos que nosotros le, le, le, le vendemos la materia prima, ¿no es cierto? Efectivamente, y después la materia viene transformada, en el, en el caso del cobre cañería, o, o en el caso del acero clavos y etcétera, por decir cosas que son más o menos conocidas por todos, ¿ya? y al final le terminamos comprando los clavos, las, las cañerías de cobre, digamos, a, a, a, a esos países. Entonces se puso, se, puso, se puso a competir una empresa que tiene más de 50 años de retraso tecnológico a, a, a, no es cierto, con, en, con, con economías donde tenía un avance tecnológico mucho mayor. ¿Qué, qué, ¿Qué generó esto en términos generales? Generó que la industria nacional tenía una participación en el PIB aquí en nuestro país del 19% hasta los años 70 y después, ¿no es cierto?, hasta el día de hoy al 9%. ¿ya? Eso generó un montón de cesantías. Y lo que nosotros estamos defendiendo aquí es un tipo de empleo que entrega la industria manufacturera. Yo no estoy defendiendo la de empresa de nadie como dirigente sindical, todo lo contrario. Nosotros lo que estamos defendiendo es un tipo de empleo, un tipo de empleo que finalmente protege a, protege a los trabajadores, pero fundamentalmente, ¿no es cierto?, agrega mano de obra a nuestras materias primas. De aquí a que esto te termine, de aquí a unos años más, perdón, nuestras materias primas como el cobre se van a acabar. Se van a acabar y se va a acabar esta farra, esta farra que hemos tenido durante todos estos años, ya de compras y compras en el extranjero, porque lo que nos dicen, ¿no es cierto?, que hoy día nosotros podemos acceder a más y mejores bienes de consumo, el punto de vista tecnológico, más barato, etcétera, etcétera, ¿verdad? Claro, pero ¿con qué plata compramos eso? ¿Ya? Y en ese sentido la compramos fundamentalmente, ¿no es cierto?, Por, porque eh, nuestras materias primas las vendemos hoy día sin, sin manufacturar. Hay que preguntarle a aquellos que defienden si realmente quieren a Chile o están vendiendo a Porque efectivamente, usted, donde, donde me gustaría preguntar, donde, se, donde hoy día, de alguna u otra manera, nuestro cobre, nuestra materia prima principal, se, se, se funde, en, en, esta, en estas grandes fundiciones de Alemania, eh, preguntémosle qué grado de desarrollo tiene ahí el sector y qué, qué otras materias primas van ahí asociadas al, al, al cobre. Y, y, y la verdad, las cosas es que nosotros vendemos la piedra. O sea, este modelo, este modelo, quiero decir, este modelo rentista y extractivista y, y depredador de los recursos naturales y sin respeto por el medio ambiente hace rato, hace rato, ¿no es cierto?, que tiene estancada la economía de nuestro país. por tanto desde ese punto de vista, las y los trabajadores de día pensamos que debemos ir a un nuevo modelo de desarrollo que tiene que ser basado en, la, en la agregar manos de obra a nuestras materias primas, la creación, y con esto conlleva la creación de empleos estables y decentes, y en ese sentido no es cierto poder tener de alguna u otra manera un grado de desarrollo y de de la creación de tecnología que nos permita mañana generar inversión en otros campos para cuando se nos acabe el cobre podamos seguir manteniendo los estándares que, hoy día, tenemos, eh, que hoy día tenemos efectivamente parece que nadie mira la historia hacia atrás porque cuando el, el, el salitre de alguna u otra manera fue la fuente mayor de ingresos en este país y sale el salitre sintético, quedaron miles y millones de trabajadores en plena desesantía y el país quedó prácticamente en la ruina. Entonces, en definitiva, creo que el TPP-11 va en la dirección contraria ya, eh, del nuevo modelo de desarrollo y los, y, y, y los condena a vivir eternamente, ¿no es cierto?, solo como, como un país proveedor de materias primas para las grandes economías nacionales. Quiero decir, y, y aquí escribo un poco el ejemplo que dio el profesor Gabriel pana que decía que efectivamente aquí a nosotros se los va a congelar. Decía, el TPP-11 va a congelar hoy día a los países, es decir, a los países industrializados se les va a permitir siguiendo, siendo industrializados y por lo tanto podrán seguir avanzando. En cambio, a nosotros se los va a congelar en el estado que estamos, es decir, si mañana queremos poner una siderúrgica, una, una fundación que refine nuestro cobre y que nuestro cobre se haya manufacturado, lo más probable que si sí eso afecta a las economías mayores, efectivamente, nosotros podamos, de alguna u otra manera, nosotros los podamos estar sometiendo a una acusación en estos malditos tribunales que ya los pusieron anteriormente, donde el Estado sí no tiene nada que decir, sino que más bien son ad hoc a los intereses de las transnacionales. Por lo tanto, es, es evidente que un proceso de reindustrialización del país tiene enorme ventaja para nosotros, eso es así, ¿ya? Pero con este tratado, ¿no es cierto?, no abre ningún camino de desarrollo en estas materias para el país. Todo lo contrario, y condena fundamentalmente a nuestra, sociedad, a nuestra sociedad y la vida de nuestros hijos a seguir hoy día en las condiciones en que estamos. Muchas gracias, Horacio. Le eh, doy la palabra, entonces, a continuación a Lucía Sepúlveda. Muy buenas tardes a todas y todos. Eh, gracias por la oportunidad. Eh, bueno, quería comentarles que en realidad también voy a aprovechar este espacio para decirle al presidente Boris que nos conteste, porque se hace oídos sordos a los llamados que hacemos desde las organizaciones sociales. Le pedimos en una carta hace poquito que retire el TPP-11, que se olvide de las cartas laterales. Le explicamos lo mismo que dijo Luciana, que la única salida es retirar el TPP-11. Y ya antes... 149 organizaciones en junio, cuando él ya empezó a anunciar esto en sus visitas al exterior, nos dimos cuenta para dónde iba. Y en ese momento hubo una reacción ya preliminar eh, de, de 149 organizaciones y hoy día, con la coordinadora no al TPP, ya van más de 470 organizaciones carteándose con el presidente, tampoco sin respuesta alguna, pero planteándole lo mismo, retiren el TPP porque acá no hay otra salida. Y recordemos que este gobierno se presentó, y votamos por él también zapando de, de, de casi y del fascismo, se presentó como un gobierno ecologista, como un gobierno feminista. Yo quiero comentar acá justamente por qué queremos que sea fiel a esa definición, porque estamos en un momento también de crisis ecológica global, y estamos también en un momento en que los derechos de las mujeres nuevamente empiezan a estar en peligro, en todo el mundo y también en Chile, con iniciativas retrógradas absolutas y, y con gente en el Parlamento que no respeta para nada las conquistas de las mujeres. Entonces, eh, un presidente ecologista, un presidente feminista, no puede estar eh, aceptando que una mayoría del Senado, estuvimos sacando la cuenta, tenemos 12 senadores leales al programa del gobierno, leales a los intereses de las grandes mayorías en Chile, van a votar, y ya lo han anunciado, eh, van a votar eh, en contra del TPP-11. Y todo el resto, y no es una sorpresa para el presidente, Boric, todo el resto va a votar en contra. Y son 50, entonces imagínate, 12, 12 en contra del TPP y el resto va a sepultar el programa del presidente. Eso es lo que quiere el presidente. ¿Cuál es el costo social y cuál es el costo político para su alianza de no retirar el TPP-11? Lo llamamos a pensar en eso. Y recordamos entonces, tenemos un folletito, ¿no? Las la nueve razones las, en las cuales recibimos porque esto es demasiado extenso, no las voy a detallar todas, pero sí voy a mencionar el tema de la carecía de los medicamentos para enfermedades catastróficas, porque el monopolio de la transnacional farmacéutica está protegido también por el TPP-11, y entonces, más costo para esas familias y para las mujeres que hacen el cuidado de estos enfermos, eh, enfermos también por el sistema en que vivimos, ¿no? <coughs> Respecto de los alimentos, también alimentos más caros, aquí hay una priorización por el agronegocio, por la agroexportación de alimentos, y ¿quién se preocupa de que tengamos cultivos acá para nuestras mesas? No, lo, lo que nos van a traer son cultivos transgénicos, lo que van a imponer en el mercado es que llevemos ahora cultivos transgénicos hacia nuestra mesa, ya ni siquiera importados, sino que se cultiven en Chile, eso es lo que promueve esta coherencia regulatoria que están planteando. Entonces, en nuestra mesa, platos con transgénicos cultivados en Chile, con plaguicidas peligrosos y cancerígenos más en Chile. Costan en salud. ¿ves? Y las mujeres siempre eh, estamos atentas a eso, porque estamos pensando en nuestros niños, nuestros maridos, nuestros descendientes, nuestros nietos, los que vienen después, los que no se han asomado. Estamos en un momento de crisis ecológica global y cuando salimos a las calles vemos eso, esos carteles de los jóvenes que dicen no tenemos futuro. ¿Qué, ¿En qué está pensando el presidente? No, claro, no, no tiene un hijo, pero sí está mirando y siempre está con los niños y niñas. Pero entonces actúe, actúe, no solamente les haga cariño o lo, los salude cuando lo ve. Están también eh, que, si eh, se vienen encima de estas demandas, el presupuesto público para salud, para educación, para todo lo que, lo que está pendiente en Chile, va a disminuir porque va a tener que hacer una reserva para poder pagar estas demandas. Tampoco ha pensado en eso. Ya habló eh, muy bien el eh, compañero Horacio Fuentes de la de, de área metalúrgica, diciendo que de todas las restricciones que crea este tratado para crear empresas nacionales, todo eso va a quedar vigente. ¿no? Y también el problema con las sanitarias. Hoy día no se pueden crear sanitarias, por ejemplo, en Chile. Hoy día no podemos recuperar el agua. Hoy día las mineras hicieron un lobby terrible ¿no? para sepultarnos los avances que habíamos logrado en la Constitución por eh, la propuesta de nueva Constitución en el sentido de derechos de la naturaleza y de recuperación del agua privatizada, como ustedes bien saben, por la Constitución que está vigente y por tanto al, al amparo de eso crecieron las transnacionales y todo eso va a permanecer y queda sellado por esta suerte de Constitución global que nos están mandando. Las conquistas laborales también se ven en riesgo porque lo que dice del trabajo es que respetan las conquistas que la OIT eh, fijó para el año 80. Y todo lo demás, los grandes avances que ha habido, bueno, en realidad, y todos los pendientes que hay como una verdadera negociación eh, por rama y, y, y el derecho a huelga verdadero, todo eso queda en tela de juicio con este tratado. Y en definitiva sería más sequía, más saqueo, porque eso trae los megaproyectos de inversión a estas alturas de la vida, a estas alturas de la crisis ecológica eh, nacional. Eh, un futuro muy sombrío para los jóvenes. Como ya lo señaló eh, otro, otro ponencista, eh, las tasas negativas de crecimiento ya vienen, eh, desde hace unos 10 años en Chile, y entonces el tratado este no va a asegurar ningún tipo de crecimiento, ni, ni sustentable, ni desustentable. Ni, eh, no, no, simplemente eso ya no existe, ya, ya no es parte de los tratados. Y los consumidores dicen, oye, una vez me hizo gracia que decía, uy, no vamos a poder comprar zapatillas de, de marca, no vamos a poder comprar celulares. Todo eso ya está en el mercado, todo eso ya está en los tratados vigentes, y eh, no va a sufrir absolutamente ningún cambio. Y es descarado que nos acusen a nosotros de hacer fake news. A nosotros, lo, lo, los trabajadores, las organizaciones sociales, los movimientos sociales, cuando han sido fake news pagadas en, en las grandes cadenas económicas, empresariales, etcétera en la convención y después de la convención, son los que están llevando adelante esta fake news. Además, no nos olvidemos, los pueblos indígenas, también supongo que suficiente le interesará ver las formas que tenemos de llevar adelante la relación con los pueblos indígenas en Chile. Y nuevamente se nos están saltando. Está acrecentando la deuda histórica con los pueblos indígenas porque a ellos nadie les preguntó tampoco si querían TPP-11. Y ya sabemos que los megaproyectos, ¿dónde se hacen? Generalmente, no todos, pero generalmente es en territorios donde ya están instaladas las corporaciones, ¿no? las forestales, las mineras y todo, y que son de pueblos indígenas, entonces allí hay también impactos severos que sepan van a ocurrir, por tanto, reafirmamos nuestra, nuestro llamado desde Chile Mejor Sin TLC, que también integramos una coordinación que se llama No al TPP y que es bastante más amplia, porque ustedes saben que en Chile lo necesitamos que tener el peligro encima para articularnos y para organizarnos, entonces, bueno, toda esta coordinación de organizaciones y Chile Mejor Sin TPP y sin TLC, que viene trabajando desde que era TPP, o sea, desde el 2015, que nos venimos mamando estos mamotretos, ¿no? estas, estas 30 capítulos para entender de qué se trataba, pero finalmente estoy convencida que está. los pueblos de Chile sabemos mucho mejor que los parlamentarios qué nos espera con este tratado. Y por eso rechazamos y por eso llamamos al presidente Boris a decir, eh, no al TPP-11, decirlo con su gente, decirle con quienes lo llevaron a la presidencia y que retire el TPP-11 porque él, según el reglamento del Congreso, el artículo 132, lo puede retirar en cualquier momento y solo él lo puede hacer. Entonces hoy día Gracias. tenemos un poco el presidente y un senado que mayoritariamente siempre ha votado a favor de las empresas y las transnacionales. Hay destacadas excepciones y hoy día las tenemos en el bloque eh, que estamos señalando en las redes, esos 12 senadores que salvan la dignidad del Senado, pero no son suficientes. Y el presidente lo sabe. Solo debe retirar el TPP-11 de la tramitación del Senado, usando sus facultades como presidente, que le da incluso esta constitución espuria, pero que le entrega todo el manejo de las relaciones internacionales al presidente. Muchas gracias. Gracias, Lucia. Eh... Antes de dar la última palabra, eh, queremos saludar a quienes se encuentran conectados y recordarles que eh, se pueden hacer llegar las preguntas a través de los chats, ¿no es cierto?, de las redes sociales, particularmente del Facebook de la Universidad Abierta de Recoleta. Entonces, a continuación, eh, le doy la palabra a José Pérez por los próximos cinco minutos. Hola, David. Saludarte. De intermedio a todo el equipo humano que ha permitido esta conexión, también a Soledad, que tenía la que interesa ahí de superar los impases tecnológicos. Saludar al alcalde, era el último la de la Secretaría de Recoleta. Me he el gusto de verle también a la distancia. Todos y todas son panelistas reconocidos y reconocidas. Un privilegio también de estar ahí en la Universidad Abierta de Recoleta con quienes se están comunicando desde nuestra confederación, la agrupación de San Prabhupada Fiscal la NEF. Nosotros hemos fijado una posición político sindical en estos años, no ahora que quizás no este debate. Ya lo fijamos con anticipación a los tratados de libre comercio, como nuestro compañero Horacio que saludo también con mucho cariño, que militamos también ahí en la Central de Trabajadores de nuestro país. Este acuerdo comercial nos impone restricciones a esta capacidad regulatoria de los, de los gobiernos de turno. Ya lo han dicho muy bien anteriormente, que me conocen ahí como experto en economía nacional, ¿cierto? Pero para nosotros en particular, quienes abrazamos el trabajo y la vocación pública atenta contra esa función pública estratégica, atenta también contra el empleo público y sus servicios, por lo tanto atenta con la ciudadanía, y que va a impactar, entendemos nosotros, por los derechos de los ciudadanos y ciudadanas, además de limitar esta capacidad de acción de las empresas y monopolios del Estado, que también tenemos la posibilidad de aportar a este trabajo que está hoy día en una orientación distinta con este nuevo gobierno, que permite eh, no perder de vista cuál es el objetivo de esta, guardar el interés, el interés público, ¿cierto? Un eh, área susceptible y necesaria para el ser humano, para el ser humano. En donde ahí está, ¿cierto? El agua, la energía y otros bienes naturales de importancia para las personas. Entonces, nosotros como ANEF hemos declarado el, el rechazo a esta implementación del famoso tratado integral y progresista de asociación de San Pacífico, que el progresista para nosotros, la condición de clase dependiente de un salario es totalmente lejano. Y por eso es que rechazamos estas iniciativas en la historia de nuestra cooperación, porque no va a dar este salto que nosotros entendemos que permita realmente que nuestro país pueda desarrollarse plenamente, con mayor justicia social. Porque recordamos, y tenemos a la vista, por ejemplo, cuando me invitaron a ser parte del grupo selecto de los 30 y tantos países que están en los, la OCDE, y nos prometieron cierto también espejo al desarrollo nacional. Resulta que todavía estamos calificados para, en los peores países del mundo con mayor desigualdad. Entonces, no hay, hay una cosa de, de bondades ocultas y realidades objetivas que nos demuestran que no es tal el crecimiento armónico que permitiría, digamos, estos tratados. por eso para los trabajadores y trabajadores del Estado es inaceptable la aprobación de un tratado de esta característica que es comercial. Ya sabemos y tengo mucha experiencia en nuestro país con este valor neoliberal como piloto y ha diseñado una estrategia que pone en el centro el lucro, no el ser humano. Y que por supuesto en tanto tenemos este sindicalismo sociopolítico, nosotros asumimos también el desafío de que estas imposiciones que son lesivos a los derechos laborales y que atentan con esos principios también como el derecho a la huelga, si es para el contrato de trabajo, precario y de Muchos honorarios, muchas condiciones renovables anualmente que son contratas. ni hablar de la indemnización justa, como ya lo día tenemos que resalizar la dictadura que son solo 11 meses y no todo el evento, o el descanso y las rotaciones esperadas. Incluso ahora el debate que tenemos frente a las 40 horas, que es la rebaja, eh, de la jornada laboral, y no esta flexibilización encubierta que también tratan de aprovecharse algunos sectores empresariales y también ideológicos que invisibilizan esta convivencia que relevamos de nuestro rol civil. Por lo tanto, entendemos que lesiona gravemente también el derecho a la jubilación, a la al sistema efectivo de una salud integral, a, a lo que estamos viviendo en el debate, ¿cierto? a la protección de la maternidad, bueno, también a la protección del acoso laboral, y otras que dirigen directamente a este tratado que nosotros entendemos también que tiene mucha otra materia en cuenta. Creemos, además, que es la oportunidad de mirar también cuál es el rol del Estado antes de firmar, promover estos tratados y creemos que hay que fortalecer un Estado moderno, más fuerte, más presente, que venga también y recupere su rol social, capaz de impulsar también el desarrollo. ¿Por qué no? Y en esa línea asegurar que toda la comunidad nacional tenga condiciones dignas, justas, de competencia, que vele por el acceso a los bienes relevantes de la edad, también por los competencias de y movimientos sociales, a la calidad e igualdad de oportunidades. En donde esa movilización pendiente del Estado entendida como el presionamiento permanente de la función pública y el mejoramiento de las condiciones laborales. Por eso, tenemos instituciones públicas sólidas, entregando servicios de calidad, soluciones oportunas, haciendo prevalecer el buen trato y la transparencia. Por eso lo hemos levantado justo en la Central Unitario de Trabajadores y de al mundo social organizado y en nuestra red. también ese trabajo decente implica, algo que no recoge tampoco este tratado ni otro tratado, el derecho al trabajo y calidad laboral el con desarrollo, con justa remuneración, con también retiro digno, con negociación colectiva, con derecho a la huelga, con plena vigencia de los convenios internacionales. Ahí hay que poner la energía y ocuparse en esos aspectos que son y que permiten mayor justicia social para nuestro país. Y por último, entendemos que eh, hoy día, efectivamente, el artículo se ha dado en la facultad que tiene el presidente de la República actual, con esta mirada que no está en su programa de gobierno, en el programa de gobierno, eh, la facultad de reglamento del Senado para que retire. Y reflexionemos, mediremos, y menos, menos aún en un debate abierto, pensando en una nueva constitución que se pueda ser elaborada construida democracia y con participación de todos y todas. Por eso que nos ratificamos, nosotros no estamos disponibles para apoyar este tipo de iniciativa lo que creemos que también representamos el rol estratégico del Estado, que esta se convierte en una pesadilla que solamente pone el lucro y que ha profundizado, realmente, las desigualdades, impactando negativamente en el medio ambiente, la naturaleza, hasta el rol las comunidades sociales. Por tanto, nosotros entendemos que, frente a esta mirada sindical, nosotros... Tenemos ambigüedades y rechazamos, eh, y por supuesto, mantenemos también esta complicidad con las organizaciones y tienen también esta responsabilidad de ilustrar, hacer educación popular para que también nos demos cuenta que no tiene que ser una mirada elitista, sino que también una bajada permanente con nuestra comunidad. Muchas gracias por la atención. Gracias, Pepe. Eh, antes de pasar a la ronda de preguntas, eh, Quiero mostrarles un par de láminas. Eh, ¿Me confirman, por favor, si se están viendo ahí en la pantalla completa? ¿Un PowerPoint? Sí, sí. Sí. Vale, vale. Quisimos hacer desde el Instituto de Economía Política de la UAR eh, algunas consideraciones respecto del tema. Y el primer punto que nos interesa destacar es que esta estrategia de la side letter es completamente ilusoria. ¿Ya? La estrategia de las sign-letter, que son básicamente excepciones a lo que está acordado en el texto principal del acuerdo, está muy relacionado con el tema de la protección de inversiones. Y como ustedes pueden ver en este cuadro, estas son las últimas estadísticas de inversión extranjera directa que tiene el Banco Central de Chile. Y como ustedes ven, solamente Canadá ¿ya? tiene un tamaño de inversión extranjera directa en Chile eh, considerable, ¿no es cierto? De 31.500 millones de dólares, pero países como Nueva Zelanda, ya que lo tengo marcado acá, tiene apenas 238 eh, millones de dólares, ¿ya? Por lo tanto, el peso que tienen la, la side, las distintas side letters que se puedan conseguir es muy distinto. La verdad es que solamente esa estrategia, si es que se llegara a conseguir y fuera en los términos, ¿no es cierto?, de, de una excepción importante, eh, sería factible por el lado de Canadá. En el resto, la verdad, es que no pesan nada esa, esas, esas cartas eh, laterales. El segundo punto que queremos destacar es... Eh, <coughs> que efectivamente, y muchas veces se ha ocultado, se ha tratado de, de, de, de plantear como que esto no existe, ¿no es cierto? Hay una pérdida efectiva de soberanía nacional eh, con la firma de estos acuerdos. Si ustedes ven, por ejemplo, en el capítulo sobre disposiciones administrativas e institucionales, eh, se establece que la comisión, hay, hay una comisión que administra este acuerdo, la comisión podrá considerar y adoptar sujeto al cumplimiento de cualesquiera procedimientos legales necesarios de cada parte, una modificación de este tratado. O sea, una vez que está suscrito y acordado el tratado, la comisión ¿da? que lo administra puede modificarlo. Y, curiosamente, en el caso de Chile, hay una nota a pie de página que dice, una nota a pie de página número uno que dice, Chile implementará los actos de la comisión mediante acuerdos de ejecución, de conforme al artículo 54, etcétera, etcétera, de la Constitución Política de la República de Chile, la que está vigente, la del 80, la de la dictadura. En esa Constitución del 80, vigente, lo que dice es que las medidas que el presidente de la República adopte o los actos que celebre para el cumplimiento de un tratado en vigor, que sería el que ya está suscrito, ¿no es cierto?, no requerirán de nueva aprobación del Congreso, a menos que se trate de materias propias de ley no requerirán aprobación del Congreso los tratados celebrados por el Presidente de la República en ejercicio de su potestad reglamentaria. Por lo tanto, hay, efectivamente, una vez que se suscribe el acuerdo, se cede soberanía. El punto siguiente que nos parece importante es este tema de que es falso, completamente falso, de que se hayan eliminado las normas de propiedad intelectual, particularmente las patentes farmacéuticas, de este acuerdo. Esto es lo que está publicado en la página web de, de Cancillería y en el capítulo 18, sobre propiedad intelectual, que tiene 80 páginas, ¿no es cierto? Eh, lo que está suspendido, y hay que tener mucha claridad de que suspendido no quiere decir eliminado, suspendido es un tema de transitoriedad, hasta que se vuelva a discutir nuevamente. Eh, lo que está suspendido son los puntos que aparecen acá, trato nacional, cosas muy específicas. En lo de trato nacional, el artículo... 18.8, la nota al pie de página número 4, eso es lo que está suspendido, no es el número 4 completo. Y así, todo este texto que está acá, eh, y lo, lo que importa destacar es lo siguiente, que una norma suspendida por ahora puede volver a entrar de nuevo, y por lo tanto ahí, una vez que el tratado está firmado, estamos amarrados de mano. La mayor parte de este capítulo de propiedad intelectual está totalmente vigente. Un punto que se ha puesto menos énfasis en esta, en esta vuelta de la discusión es el que tiene que ver con la cesión la, la eh, que hacen los estados respecto de la regulación de diferentes sectores económicos. Se obligan a revisar la regulación. El capítulo 25, sobre coherencia regulatoria, establece el compromiso a los estados a revisar la regulación de diferentes sectores económicos. Esta es una cuestión bien, bien compleja y bien eh, grave, porque Mediante este procedimiento que se llama proceso o mecanismo de coordinación y revisión, el punto 2 letra A, señala que se revisan propuestas de medidas regulatorias cubiertas para determinar el grado en que el desarrollo de estas medidas se adhiere a las buenas prácticas regulatorias que podrán incluir pero no se limitan a aquella establecida en el artículo 25.5, que es de implementación de las principales buenas prácticas regulatorias y hacer recomendaciones basadas en esa revisión. O sea, lo que aquí ocurre es que cuando una empresa transnacional, que es lo que está en el fondo en la base de este acuerdo, una empresa transnacional no le gusta la regulación de un país, le pide a su Estado que lo defienda ante Chile, ¿no es cierto?, en este caso para que Chile cambie la regulación en favor de la operación de esa empresa transnacional, Este capítulo se cierra con un artículo que se llama, curiosamente, no aplicación de la solución de controversia, y señala que ninguna parte podrá recurrir a la solución de controversia conforme al capítulo 28 de solución de controversia, por cualquier asunto que surja de este capítulo. O sea, para este tema no hay solución de controversia. O sea, ahí los estados tienen que eh, aceptar los cambios regulatorios que impone la acción Nacional. Y finalmente, solamente reiterar lo que ya se ha señalado en, yo diría, todas las exposiciones, eh, que es el retiro inmediato del TPP-11 del Senado. El artículo 182 del reglamento del Senado plantea que el presidente de la República podrá retirar en cualquier momento un proyecto de acuerdo aprobatorio de un tratado u otro instrumento internacional. Esa es la única solución que tenemos en este momento y es lo que eh, le planteamos al presidente de la República. Eh, a continuación voy a eh, dejar de compartir acá y quiero leerles algunas preguntas que nos han estado llegando. Y por supuesto les vamos a dar la palabra a cada uno. Hay una pregunta acá de Violeta de Santiago que dice, ¿cómo podría afectar los derechos de las mujeres este tratado? Y si Lucía Sepúlveda puede dar algún ejemplo. Eh, y hay una pregunta que dice, eh, para quien quiera responderla, todos podrían probablemente intervenir, ¿qué le responderían a quienes dicen que el TBB-11 hará crecer la economía? ¿Ya? Esas son por ahora las preguntas pues eh, quizás podría partir, Lucía. Perdón, estaba silenciado. Eh, respecto de las mujeres, eh, lo que manifestaba yo es que en el ámbito laboral, como no se protegen específicamente todos los derechos que se han ido incorporando en la legislación, sino solamente eh, lo que la OIT eh, firmó en el año 80, es decir, estamos con un atraso fenómeno, por tanto, cuestiones como las vacaciones pagadas para las mujeres y también para, para los, los trabajadores de varones, eh, pero cuestiones como el postnatal, ¿no? Como las licencias por enfermedad de hijos, cuestiones que estamos luchando todavía, eh, las mujeres para eh, requerir equidad en los salarios, ¿no? Y que, es decir, esto incide en lo que hoy tenemos y en lo que estamos exigiendo en las nuevas legislaciones, ¿no? Y me quería referir particularmente al ámbito de las mujeres temporeras, las que trabajan en el campo, las mujeres migrantes que trabajan hoy día prácticamente en condiciones de esclavitud. Y aunque la OIT del 80 decía eh, no al trabajo esclavo, ¿no? <ríe> a ese nivel de, de, de primitividad son las normas que protege este tratado. Sin embargo, eh, el hecho de que aquí se le da toda la garantía del mundo a, a la agroindustria, al agronegocio, es lo que le quita derecho a las mujeres, porque están trayendo mujeres eh, indocumentadas, compañeras que necesitan salir del de ahogo en que viven en sus países, ¿eh? por distintas razones, muchas de ellas económicas, otras por violencia, etc. Pero las traen las empresas de una manera, empresas de quienes apoyan el tratado, ¿no? Eh, como el presidente de la Cofofa, eh, como Sutil, otros así, ¿no? Los grandes exportadores. Y... Eh, ¿Cómo se conoce esto? Por los accidentes que hay en el camino, en la zona del Maule, en otras zonas, cuando llega la ambulancia y encuentra estos buses pues, llenos, repletos de, de compañeras mujeres que vienen a trabajar y que las traen en condiciones prácticamente de esclavitud. Entonces, ahí me refiero, cuando nosotros denunciamos ¿no? y, y se quiere cambiar a través de las leyes laborales eh, el tipo de contratos que hay que tener en el campo y en fin, si es que decimos eh, más agroecología, media agronegocio. ¿No? Ese es el interés de las mujeres. ¿no? Y en eso afecta los derechos de las mujeres. También estamos luchando por el derecho al cuidado. ¿no? El derecho al cuidado porque que se relaciona mucho con fundamentalmente recaen en las mujeres, eh, a veces las madres, a veces las hermanas. Pero cuando alguien se enferma con estas enfermedades catastróficas, algunas de ellas nuevas, otras antiguas, y cáncer, que deviene de la alimentación muchas veces, no siempre, pero viene de esta alimentación plagada de... De contaminantes, de residuos de plaguicidas y otros, cuando eso ocurre, la mujer tiene que dejar de trabajar. ¿no? Entonces tenemos el derecho al cuidado, que es un derecho que hoy día no está cubierto, que es un derecho que habíamos intentado lograr en la, en la Convención constitucional. Pero que eso no, no implica que esté clausurada la lucha por este derecho. Y como este tratado es un candado para el avance de las luchas, como ya señalaban los compañeros anteriormente, como es un candado, entonces no permite que las mujeres podamos seguir en esta ruta de recuperación de, de, de derechos y de una dignidad para el trabajo digno del que habla la CUR, para el trabajo digno al que aspiran plásticos trabajadores y trabajadoras, particularmente en este país donde la brecha salarial eh, no ha cambiado, ¿no? Donde las AFP castigan a las mujeres por tener hijos, ¿no? dependen de la vida, entre comillas, algunos pero cuando la mujer está... Eh, alumbrando la vida, eh, teniendo un, un, un nuevo hijo o hija, es castigada por la hija ¿no? Eh, y, y a veces también por los empleadores, que solo buscan mujeres que no tengan, que no tengan hijos e, e hijas, que no el derecho al, al cuidado, en fin. Entonces, son de esta manera algunas directas y algunas indirectas, es decir, que atañen a que, a que vamos, eh, nos meten en una camisa de fuerza en este tratado, ¿no? y no, nos obligan a seguir, a seguir hoy día, como, o intentan obligarnos, porque eso siempre va a depender de los pueblos, ¿no? nosotros este, desde mejor que interese desde las organizaciones que integramos. Eh, estamos en esta lucha contra el tratado, pero esta lucha no se cancela, eh, eventualmente si el Senado, con su mayoría eh, ligada a los intereses transnacionales, lograra eh, imponerse. Eso no clausura la lucha del pueblo, pero sí las pone en condiciones más complejas y difíciles, eh, que queremos evitar, porque todos queremos vivir mejor y queremos avanzar a un mejor vivir para las mujeres, para los pueblos, para todas las familias. ¿no? Y esa es, es la razón de fondo: estamos por la vida, estamos por recuperar el agua, estamos por, por tener derechos y no porque nos vayan recostando la capacidad que tienen los legisladores, eh, el presidente y, y todos aquellos que son los tomadores de decisiones para adoptar las medidas eh, que están demandando eh, los movimientos sociales y los trabajadores y sus organizaciones como la CUR y otras centrales. Muchas gracias, Lucía. Eh, bueno, nos han llegado otras preguntas, quiero leérselas todas y les voy a ir dando la palabra porque por un tema de, de extensión de tiempo tenemos que ir cerrando. Eh, la pregunta decía... Eh, ¿Qué le responderían a, lo, a quienes hablan de que el TPP-11 hará crecer la economía? Esa era una. Después, ¿qué implica para los pueblos originarios la aprobación del TPP-11? Eh, ¿Y qué implicancias políticas tiene para la coalición de gobierno, o para las coaliciones de gobierno... Eh, la aprobación de este acuerdo y qué programa y qué nueva constitución podríamos pensar hacer y votar si perdemos esa soberanía. Eh, entonces le voy a dar la palabra en el mismo orden que, tenía, que, que teníamos a continuación. Eh, voy a partir con Luciana y voy a dejar... ¿Daniel? Sí, sí, yo quisiera... Tengo un problema con la cámara, pero lo estoy resolviendo. Pero quisiera partir intentando una pequeña respuesta a lo que acabas de preguntar, estimado. Eh, lo primero, decir que según los mismos estudios de la Dirección de, de Economía de Relaciones Internacionales, este tratamiento podría solo aumentar, entre comillas, la recaudación, o sea, el, el Producto Interno Bruto, en el largo plazo, en un 0,12%. O sea, la verdad es que cuando uno piensa en todos los costos, los compañeros que han expuesto eh, han eh, dado a conocer eh, y uno lo compara con un supuesto crecimiento de 0,12%, claramente esto eh, es una pérdida, ¿no? Porque si uno compara ese crecimiento incluso, ¿no? y lo pone en el largo plazo al lado de la inflación, eh, seguramente eh, no significa más que más eh, lo que hoy día hay y quizá conseguir un par de migajas más. Eh, pero aquí voy a traer a la memoria algo que eh, expuso el expresidente el ex Ricardo Lago hace eh, unos días cuando planteó que el problema no había sido en su gobierno, sino que había sido en los, eh, en los años posteriores, eh, porque efectivamente el crecimiento se había ralentizado después de su gobierno. ¿no? Eh, él eh, tiene una memoria muy selectiva, porque él no recuerda que claro, en los primeros años de la concertación el crecimiento fue muy amplio, porque precisamente se hizo lo mismo que se quiere volver a hacer, promover y darle protección a la inversión extranjera para que llegue una cantidad de plata, ¿no? Eh, que puede ser eh, pan para hoy y hambre para mañana. ¿Por qué? Porque llega un minuto en que la inversión extranjera sencillamente eh, se termina, ¿no? Deja de llegar, pero ya has hipotecado la capacidad de... A optar por un desarrollo industrial tanto verde como con enfoque de género no eh, y por lo tanto ha perdido la capacidad de crecer en el futuro no eh, por crecer un par de años que son cuando podría, podría eventualmente llegar una inversión un poco mayor eh, y por lo tanto esto es solo pérdida, ¿no? no trae ningún tipo de crecimiento, eh, muy por el contrario, solo hipoteca la posibilidad de cambiar la matriz productiva y asegurar un crecimiento eh, sostenible en el futuro. Gracias Daniel. Eh, a ver, le voy a dar la palabra a continuación a Alberto eh, y luego continuamos con eh, Luciana, Horacio y José. Bueno, es que yo creo que la experiencia ahí está, y el mejor argumento contra este tratado es lo que ha pasado con los otros 25. Chile, junto con México, es el, más, el país que más tratados de libre comercio tiene, y en el caso de México es evidente. El crecimiento de la economía ha sido menos de la mitad después de los tratados que con los tratados. Eso es absolutamente falso. Entonces creo que la mejor argumentación, además del análisis detallado de lo que estamos firmando, de lo que quieren firmar, unos hechos. Los hechos es que Chile estaba creciendo mucho más antes de los tratados que después de los tratados. El hecho es que no ha generado los empleos que promete, que genera. El hecho es que no ha cuidado el medio ambiente que promete. Los hechos ahí están. Y el mejor argumento contra este tratado es lo que ha pasado con los otros 25. Entonces, creo que tenemos que hacer mucho más balance de resultados de los tratados que en México sí se han estado haciendo y aparte del análisis concreto de este tratado que tiene algunas novedades respecto a los anteriores muchas gracias Alberto Lucena sí perfecto me sumo a, a lo que comentó Daniel al principio y a las palabras que hacen de Alberto eh, los tratados de libre comercio están asociados además a una enorme cantidad de mitos que algunos se repiten desde los años 90 y todavía hoy nos escuchamos que se siguen repitiendo esta idea, ¿no? Los tratados de libre comercio van a traer crecimiento, van a aumentar las exportaciones, van a traer desarrollo. Alberto recién explicaba el efecto México, que México quizás es el país donde más se puede discutir porque evidentemente, y también basado en, en, en trabajos escritos que ha hecho Alberto, Sí, México aumentó sus exportaciones. Hay algunos pequeños indicadores que muestran algunos beneficios en términos macroeconómicos, ¿no? Que, que la derecha agarra para hablar de los beneficios. Nosotros, en realidad, para el resto de los países, lo que podemos decir, y, y Chile está incluido en esto, es que los tratados de libre comercio en el resto de los países de América Latina generaron simplemente y directamente una, una profundización del modelo agroexportador, del modelo extractivista. O sea, lo que vemos es que los tratados vinieron en realidad para garantizar las inversiones de los capitales extranjeros, de las transnacionales, en los sectores extractivos, sea en el sector extractivo del mar, como con los salmones y las empresas noruegas, sea en el campo, en el agronegocio, sea abajo la tierra con las mineras, o sea, para sacar petróleo o gas, o sea, para en los bosques sacar frutas, especias, café, flores. Estos son los productos que América Latina vende al mundo. Entonces, cuando nosotros hablamos de crecimiento, tenemos que desarmar la idea de que estos tratados vienen a traer beneficios para la población. Solamente benefician a las empresas transnacionales. Y es el momento en el cual exijamos con una voz fuerte a los gobiernos, incluido al gobierno de Gabriel Boric, que muestre dónde están los objetivos de impacto de todos estos tratados y si han sido tan beneficiosos que entonces abra el debate a la sociedad, que abra el debate a los sectores académicos que vienen hace décadas estudiando estos temas, si tienen tantos datos positivos para mostrar los efectos en, en los distintos sectores de la economía y de la sociedad. Porque un elemento más que agrego es que no nos olvidemos que estos eh, tratados tienen impactos que tienen que ser analizados de manera integral. No podemos solamente mirar datos de exportaciones o datos de llegada de inversión. Esos datos no dicen nada en sí mismos. Cualquier economista sabe que no podemos agarrar un dato de crecimiento de la economía un igual a beneficios sociales. El caso de Argentina, es notorio, en los 90 recibió una enorme cantidad de inversión extranjera directa que fue especialmente para el sector de las privatizaciones de los servicios públicos y que no generó empleo, al contrario, redujo el nivel de empleo y de actividad en la economía. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de llegada de las inversiones? Digamos, es el momento en el cual rasquemos más el fondo de, de este debate, que nos metamos mucho más fuerte con los números y que aprobemos un buen debate político en torno a estos datos que parecen técnicos y que parecen simplemente datos macroeconómicos, que es el momento para discutir el modelo de desarrollo en nuestros países. Gracias, Luciana. Eh, Horacio, por favor. Mira, yo, yo creo finalmente de que eh, efectivamente los tratados de libre comercio durante todos los años que llevan en práctica, lo único que han hecho es que el país sea más dependiente de, de, de, de, de, de muchas cuestiones que a mí me parece, por ejemplo, dependientes de todo lo que tiene que ver con la, la, la alimentación. O sea, aquí eh, nosotros, nosotros no tenemos soberanía alimentaria. El, la, el COVID, lo que, lo que hizo, ¿no es cierto?, la pandemia, lo que hizo es demostrar efectivamente esta dependencia, que no somos capaces ni siquiera de tener una, una, una, una, una, ¿cuánto se llama?, una inyección o una vacuna, ¿no es cierto?, para tratar la enfermedad. No somos capaces. Es decir, todo, todo ha sido dependiente, todo, todo, todo, todo. Y esa dependencia indudablemente ha llevado a que efectivamente no haya, no, no haya de alguna u otra manera eh, valor agregado o, o, o, o iniciativas que vayan en definitiva a, a promover la sustitución, como en los años anteriores, de políticas de sustitución de importaciones. O sea, el acuerdo fue creado fundamentalmente para la creación de grandes empresas, como, como CAP eh, y otras, digamos, Entel y otras, que finalmente, no es cierto, fueron las que dieron una respuesta desde el punto de vista industrial este país, que mejoró empleos y dio estabilidad económica, pero fundamentalmente eh, al empleo y creó empleos decentes. Bueno, ese rol del Estado hoy día no está. Y no va a estar con el tratado, con el, con el, menos con los Tratado de Libre Comercio, ni menos hoy día con el TPP-11, porque efectivamente achica el rol del Estado en esta situación. Yo quiero decir que hasta los años 1970, Corea del Sur tenía el mismo desarrollo industrial que Chile, y a lo mejor menos. Hoy usted ve a Corea del Sur, ¿ya? Y, y lo que es, y lo que puede proveer al mundo y fundamentalmente a su país y la economía como crecido. Sin embargo, usted ve el desarrollo de Chile y no es el mismo. Y no es el mismo básicamente porque nosotros se nos dio la tarea de ser proveedores, ¿no es cierto?, de materias primas para el primer mundo. Para, ese, para Europa y otros países donde efectivamente no teniendo las materias primas hoy día tienen una tecnología que le permite hoy día vender los autos, los los bienes de consumo que nosotros tenemos que, que consumimos acá y en el mundial. O sea, no es posible explicar en este país que to, eh, teniendo eh, siendo un, un país absolutamente minero, no sea no se vamos capaces o no se hagan aquí ni siquiera un perno para cambiar una rueda. ¿no es cierto?, de un camión, eh, de, de, de esos que transportan el, el, el metal. O sea, eso no es posible. ¿verdad? ¿Por qué tenemos que lo de Japón? Japón no tiene, no tiene industria minera, pero tiene tecnología, la hace. Es decir, nosotros hoy día, lo que estamos haciendo fundamentalmente, estamos hipotecando el desarrollo del país. Lo hemos hipotecado durante todo este tiempo. Si este modelo se agotó, como dije anteriormente, este modelo extractivista y rentista se agotó. Hay que ir a otro modelo de desarrollo, pero con esto en definitiva, ¿no es cierto?, eh, vamos a continuar a profundizar esta, esta situación. En, en lo personal, eh, y yo creo que también como movimiento sindical, nos sentimos bastante decepcionados, digamos, de la política y este giro que ha tenido el, el gobierno del presidente boric en estas materias. O sea, porque por un lado nos vinieron a pedir el voto para construir un Chile diferente, distinto, y por otro lado, cuando se llega al poder se hace otra cosa. Y no se respeta de alguna u otra manera la soberanía popular en términos de que votó creyendo que teníamos un Chile, que podíamos construir un Chile distinto. Y no, y no fue en vano, o sea, aquí y el movimiento sindical se la jugó. Yo le quiero recordar al presidente Bori que el movimiento sindical se la jugó. En lo personal fue el coordinador que llamó al Gran paro Nacional el día 12 de noviembre, que permitió el acuerdo, el llamado acuerdo con la paz, ¿no es cierto?, el día 15 de noviembre y que facilitó esto. Todo el proceso constituyente. Es decir, eh, eh, en, en, y hoy día no saben con esta situación, o sea, nos parece que en materia internacional estamos absolutamente equivocados. Yo, yo creo que es bueno que se rectifique el rumbo y que, que se escuche más a la ciudadanía y que se escuche, digamos, fundamentalmente al pueblo quien eligió y que, hubieron, y que hoy día todavía hay detenidos aquí en este país. Por el, por el tema de la revuelta y hubieron más de 38 muertos y miles de mutilados, digamos, que perdieron sus ojos. Entonces, yo diría de que eso, y hoy día lo que se hace es traicionar toda esa lucha que estamos haciendo en estas materias. Y eso me parece sumamente peligroso y, y, poco, y poco creíble, digamos, para el futuro que viene. Por lo tanto, yo llamaría al presidente Boric que rectifique el camino que está tomando y que efectivamente hoy día... No se sienta presionado por las transnacionales y por la derecha política que, que cree que el triunfo del último ple, plebiscito de salida, ¿no es cierto?, Cre, se lo cree arrogar a, a ellos. Yo creo que es absolutamente, esa es una, una situación absolutamente que, que no puede ser, ¿ya? No podemos hoy día en, en, en, en, en esta situación eh, dejarlos pasar a llevar, digamos, por hoy día quieren construir y quieren seguir construyendo de la misma forma de la cual nosotros nos volcamos donantes a partir del 18, el 18 de octubre del 2019. Y eso, eso hay que construir un país nuevo, un país distinto, y por eso votamos por el, por el presidente Boris, para que eso lo hiciera. Pero da la impresión de que efectivamente no se está escuchando a quienes fueron sus electores y a quienes son los más fieles defensores hoy día de su gobierno en esta materias Así que yo llamaría al presidente que retirara, retirara esta, esta, este proyecto, ¿no es cierto? Y que y que si hay que continuar, se continuará por los canales democráticos, con la participación ciudadana que él mismo prometió durante su, su, su, su candidatura. Así que decir que los trabajadores vamos a estar alerta, y debemos estar alerta, y que debemos llamar a movilización para movilizarnos en torno a esta situación, u otras que el gobierno de alguna u otra manera no cumpla en, en, en lo que de acuerdo, o que se esté saliendo del programa. Vamos a ser fieles, respetuosos, de exigir que se cumpla el programa, y esto no estaba en el programa de gobierno. Gracias, Horacio, y le doy la palabra entonces a José Pérez. Gracias, David. Bueno, creo que lo que escuchamos y lo que consignamos también desde la, desde la acción y el trabajo sindical también nos demuestra esta tremenda simetría que todavía existe en nuestro planeta y en nuestro país de la sinectancia entre capital y trabajo. Y ahí vemos que es también produce estas causas de desigualdad económica, social y una política existente que al final se expresa en bajas remuneraciones, en empleos precarios, en abusos laborales y también en tercerización sancionada del empleo. Ni hablar tampoco de la atomización del presupuesto sindical. Por eso que creo que de alguna forma eh, adelantar un debate en algo que está encubierto, digamos, cuestiones que nosotros consideramos que atenta contra esa dignidad de la fuente principal de creación de riqueza, como es el trabajo humano, resulta eh, incoherente y bastante alejado, no estando en un programa de gobierno. Por eso que desde la vez también nosotros participamos nos en un marco de esta visión de una sociedad, donde relevamos la importancia del Estado y del trabajo en esa función pública estratégica, como lo dije anteriormente porque nos interesa avanzar también en la construcción de una sociedad con crecientes niveles de justicia, de libertad y de mayor democracia. Esa, también esa justicia social que está demandada permanentemente por la ciudadanía, que a veces se trata de invisibilizar, porque es oculta también con este culto al lucro, ¿cierto? a las privatizaciones. Entonces tenemos la mercantilización de los bienes públicos, la concentración también de la riqueza, el trabajo precario, como lo que digo en el Estado, que también lo reforzamos permanentemente, hablamos de monización, de tratado, y tenemos un Estado que es deficitario, que tiene condiciones contractuales con un segmento de compañeros y compañera en condición honoraria. Otros contratos que se renuevan anualmente. de hablar de la depredación de nuestro medio ambiente, numerosas otras prácticas originadas por este actual modelo neoliberal, este desarrollo que ha sido denunciado y por muchos y muchas compañeras y compañeras en la historia que tenemos como y también en la sociedad. Entonces, entendemos que la obligación hoy día, a esta situación que estamos viendo hay un desafío eh, para las fuerzas políticas, democráticas y progresistas. Eh, no hay que, no, no solamente levantar el diagnóstico, que en el Congreso las fuerzas están dispersas y que hay incluso una ultraderecha presente, legitimada democráticamente, pero hay una obligación para estas fuerzas políticas, democráticas y progresistas, donde sigamos, junto a los movimientos sociales y sindicales, eh, en mover el cerco e incidir en debatir y, por supuesto, en la construcción de un país más inclusivo, eh, más igualitario y mucho más democrático. Ese también creo que es nuestra opción, nuestra declaración político-sindical y que ahora estamos también la ANEF rechazando eh, este tratado integral. progresista que exista la Asociación de eh, que atenta con nuestros derechos laborales y la vida de las trabajadoras de nuestro país y también de los países que sufren porque esto también es nuestra condición de clase lo sentimos así. Por eso que el rol estatal, eh, creo que está, eh, afecta a las políticas públicas y que está por debajo de los derechos ciudadanos que, que genera más injusticia y más desigualdad. Eso, gracias. Gracias, Pepe. Eh, Lucía, por... Un minuto, solo por una cuestión de, lo, de los tiempos, porque tú contestaste una pregunta específica, así que tienes un minuto para cerrarte tu intervención. Gracias, David. Solo re recordar que esta lucha es eh, muy en síntesis por salud, por semillas y por soberanía, por el futuro y por el presente de quienes vivimos en este hermoso país. Y por eso convocamos al presidente. Eh, nosotros queremos... Eh, Quisiéramos una democracia directa, aunque pudiera haber habido un plebiscito, no lo hubo. Pero nosotros hicimos en Chile Mejor Sin TPP, junto a otras organizaciones de Valparaíso fundamentalmente, hicimos un plebiscito autoconvocado poquito antes de la revuelta. Y allí se expresó claramente el no al TPP, que luego vimos en las calles el día de la revuelta, el, el día y los días, ¿no? Los días y meses posteriores al estallido. Entonces, eh, está clara la voluntad popular. Llamamos entonces al presidente una vez más. A pensar cuál es su opción, con qué base quiere continuar gobernando, con, al lado de quienes va a estar en definitiva. Entendemos los compromisos, la complejidad de gobernar, pero le pedimos que recuerde de dónde viene su respaldo, cómo llegó, dónde está y con quién quiere seguir al frente y que piense también en el, en el 18 de octubre y en todo lo que aquello significó como esperanza para muchas y muchos en Chile. No nos quite la esperanza, Presidente Boric. Lucía, muchas gracias. Bueno, quiero, antes de cerrar, quiero agradecerles a todas y todos quienes estuvieron siguiendo esta transmisión. Finalmente eh, se transmitió por el Facebook eh, de, de la UAR y también, a pesar de una pequeña falla técnica que tuvimos al inicio, también se pudo conectar el Desconcierto, un, un periódico de, de, de alcance, digamos, nacional e internacional, porque es vía eh, web, eh, que ha estado siguiendo esta, esta transmisión, así que les agradecemos mucho. Y también, por supuesto, a los excelentes las excelentes expositoras eh, que hemos tenido en este momento, eh, tanto a Luciana, Lucía, Alberto, Horacio, José... Y Daniel, y no sé si Daniel, tú quisieras dar una última, un cierre, y con eso cerramos esta, esta no, actividad. Yo solo, solo agradecerles, compañeros y compañeras, eh, la participación de ustedes hoy día. Eh, es tremendamente importante por la escasísima información que tiene eh, la ciudadanía, que estos programas eh, se, se hagan, se repitan ¿no? y se difundan. Eh, y sencillamente. Reiterar lo mismo ¿ah? que dije en mi exposición inicial. Aquí la responsabilidad está alojada exclusivamente del presidente de la República. Si el presidente quiere honrar su programa eh, y no quiere aprobar el TPP, puede retirarlo del Senado. Eh, y si el presidente quiere que se apruebe, lo va a dejar donde está. Eh, y por lo tanto tenemos que tener conciencia. Aquí no hay un problema de ser leal a un gobierno. Estamos siendo leal a un programa y a la ciudadanía que nos escogió. Eh, y por lo tanto creo que eso es de suma relevancia. El programa de aprobación de dignidad plantea que no se van a aprobar en Chile ningún nuevo tratado sin eh, un proceso de participación amplio. y Efectivamente eso nunca se ha llevado, incluso hay dudas de la constitucionalidad, de que un tratado de estas características se apruebe por mayoría simple, eh, eh, porque debiera haberse aprobado en la Cámara de Diputados con un cuadro eh, calificado, lo mismo debería pasar en el Senado, eh, y por lo tanto creo que el presidente no debe ni siquiera arriesgarse eh, a dar una discusión que podría ser incluso inconstitucional. Bien, <ríe> gracias Daniel. Quiero solamente para finalizar pedirles que miren a la cámara, vamos a hacer una foto grupal y con eso cerramos y nuevamente reiterarles el agradecimiento de parte de la Universidad Abierta de Recoleta. Muchas gracias. Gracias por la invitación, un privilegio estar con ustedes. Un abrazo, saludo de todas.